Y bien, vamos a ver ahora esta representación, eh, ganas de reñir, que bueno, sabéis que en este tiempo también eh, a veces es importante sacar las emociones fuera. ¿no? y siempre que no sea como una bomba explosiva o que no explote la olla spray pero siempre viene bien como el llorar no a veces que lloramos un poco y, o mucho y nos desahogamos y nos sentimos como mejor no como hay veces que hay que compartir también esos sentimientos con otra persona sean de una manera o de otra y luego nos sentimos como más desahogados nos sentimos con menos peso nos sentimos mucho mejor ...yo no soy psicóloga, pero bueno, que hay muchas maneras de reír... ...y también se dice que si dos no quiere no hay enfado, ¿no?... ...bueno, pues ya sabéis que dos no se pelean si uno no quiere... ...pues esta obra representada por eh, martirio que es eh, Carmen la representa muy bien este personaje y el de Julián, que es el novio fotógrafo, fijaron, ¿no? Y que viene el hombre a casa de su novia a relajarse, a echar un ratito con ella y fijaron bueno, lo que le tiene ya preparado, ¿no? Pero bueno, ella es muy consciente y él también lo sabe. Así que yo creo que esto luego pues queda en nada, ¿no? Y es eh, lo que hace el amor. Y que esto pues ya os digo que a veces fue pues, necesario no y esta sainete de la vida cotidiana pues así lo representa y bueno pues a mí me ha encantado por todo no la caracterización eh, la capacidad también de, de hacer pues eh, los gestos el enfado un poquito también la sabe el toma y dale un poquito de contra de arena esta representación que bueno pues realmente sí que es verdad que puede pasar en la vida cotidiana carmere genial no te conozco en persona pero ya me gustaría y bueno ha dicho que nos va a mandar más cosas que nos va a mandar más más cositas y la verdad es que su marido también también es un gran artista y aunque cada uno bueno pues tendrá su profesión sus tareas, Tareas y tal pero que yo creo que ella lo lleva en la sangre y se ha preparado se ha preparado para ello y lo hace genial. Así que animarte que sigas haciéndolo y que, bueno, pues desde tu casa, como hemos visto, esta escena realmente de la obra que está muy representada en teatro, que además es una obra que tiene mucho éxito y que, bueno, pues eh, está en una calle de, de una casa de, de Sevilla, ¿no? Pues lo fijaron, ¿no? Que ya también ahí es de Sevilla, vive en Sevilla y, bueno, así lo representa de bien. Enhorabuena y chapo como dirían los franceses eh? me quito el sombrero y lo ha hecho genial así que vamos a ver vamos a compartir estas imágenes eh, este sainete esta obra eh, teatral la vamos a compartir con todos ustedes y muy agradecida a que bueno pues desde sevilla nos manden estas este vídeo estas imágenes y que bueno lo hemos querido mostrar a todos yo me asume un pino verde por ver si lo divisaba, por ver si lo divisaba. Jesús, Cominares, Las cosas de las hijas, Señor. Si una no riñera con su novio, nada más que cuando tiene motivo, vaya una gracia. Una gracia no La cuestión es, reñísimo tipo, se tienen ganas de reñir. Como se tienen ganas de comerse un dulce o de tomar pescado, y hoy tengo yo ganas de reñir. Y ya lo no creo que riño. Santitos que me pinten van a ser demonios. Esta tarde riño con él. No es que terminemos, no. Este que riño esta tarde se me ha puesto bien la cabeza de riño. Y ya está. Míralo. Allí bien. Y riéndose. Un poquito a la sonrisa. Y contoneándose. Entonces, ya te daré yo contoneo. Y creyendo que lo voy a recibir como un reinado. Sirva, hijo, sirva. Sirva. Que todo el aire que eches para afuera. Lo vas a tener que meter para adentro. Sirva. Sirva. Hola, perdición. Hola. ¿No traje el perro? No, le deja en casa. ¿Cómo venías sirvando? Contesto que está uno, que estás tú contento, mucho, y tú no lo estás, estándolo tú. Mira, hija, lo dices con una cara con la que tengo, hijo. me ¿Te pasa algo? ¿Me he retardado quizás? Al contrario, todos los días vengo a las seis y media y hoy no son ni las seis que decir que todos los días por veniente y no vienes porque no se te antoja. Pues según se da el trabajo en la fotografía, yo no me voy a meter a averiguarlo, voy a... Allá tú. Bueno, el resultado es que te incomoda porque he llegado media hora antes, pero tendré en cuenta para mañana. Para mañana no pienses para tan lejos. Bueno, chao. Sirva, ido, sirva, sirva, a ver si viene el perro le llena de pulga, sirva. Eh, eh tutú, que mi perro no tiene pulga. Ay, es verdad, si soy yo quien se las pega a tu perro. Pero bueno, se puede saber que he dicho una pica hoy. sido una pulga. Bueno, está Martirio. ¿Tu madre, tu madre, cómo está? Vaya hombre, ya era hora de que me preguntaras por ella. Pero si acabo de llegar, acabas de llegar, pero has tenido tiempo de hablar de 20 mil cosas antes que de mi mare. El perro que sirvió mi cara a tu negocio, la hora las curvas, tú antes que mi mare. Bien pagas lo que te quieres. O pues, te engañas más en la vida. Mi para mí es lo primero y eso lo admite variantes. Comé, todo lo que sea primero para ti, no es siempre para mí. Que mi mare va a ser para ti, primero que tu madre. Eso se lo cuentas a tu abuela. Es que cuando no sé qué comprender, Ay, es que yo soy tan soquete. Bueno, ¿y no me ha sacado silla? Como no pensaba que ibas a venir tan temprano, Qué niño tan temprano. Bueno, o iré yo en castigo por ella mi padre bueno. Gracias, hombre. Muchas gracias. Mira, Martirio, tu padre sé yo que está muy bueno. Salía de la imprenta en la compañía Sarvá. Sí, sí, sí, pero yo no soy adivinadora. No, no, no, no. Ni yo adivinado, porque me gustaría saber qué caracol este sucede hoy. Mira, mira, fotógrafo. Gritos y palabrotas, mi hijita, Que la calle es más larga que Anchi pues irte por donde vas, coraje, TV. ¡Ufú, qué barbaridad! Bueno, vayamos a discutir por tontería. Voy por la silla. Ya verás, ya verás, por pues empezado. Y el día que me coge con ganas de reír, mira, el mismo me ayuda. A más de verlo tan campante, se me aumenta. Parece una gata sin tan peto. Ya verás, ya verás. Bueno, voy a por la silla. Eso, y encima vuelve de la espalda. Mujer, pero si voy a entrar en tu casa a coger la silla, he de andar para atrás como caminan las monjas. Así, así. Bueno está, bueno está. Chatepa ya, chatepa ya. Muy bonito, ¿no? ¿No has tenido otra silla que coger nada más que de la sala, verdad? Martirio, la primera que he encontrado. ¿Y no se te antoja a ti mucho lujo para la puerta de la calle? Pues entonces, dímelo tú. Cualquiera menos esa? Bueno, no vayamos a discutir por tontería de dónde sacar a mi madre que para reñir a jarta motivo, chochese y sobre todo, que si yo no riño esta tarde, no duermo esta noche pero es verdad, prefiero que con mi